Solo quería decirte Que Aunque ha pasado el tiempo Aunque casi ya no te veo Me haces mucha falta Quizás no fui bueno contigo Quizás fallé Pero quiero que sepas Que te amo de verdad Quiero saber Si en las noches sueñas conmigo Si aún en tu mente yo sigo Porque el tiempo Viene vivo. Solo quisiera que estuvieras hoy aquí Dolor es lo que siento desde que te perdí Yo he hecho todo lo posible para que vuelvas a mí Aún sigo aquí esperando por ti No sé qué hacer sin ti Tú sabes que todo lo que hago, mami, lo hago por ti Yo sabe que yo he hecho todo lo que está a mi alcance De este amor estoy esperando la segunda par. Aún estoy aquí de ti, solo esperando un chance Déjame hablar contigo, aunque sea un instante no Quiero saber si las noches Una novela, una falsedad, teniendo una sonrisa y en su fondo, infelicidad, lágrimas y llanto, sufrimiento sin necesidad, Regresé por ti, a darte la felicidad, que necesitas, mi peluchita, mi debilidad, a ti te quiero junto, a mí luchemos hasta la eternidad, juntos, siempre, juntos, nosotros nos amamos, olvidemos el pasado, lo importante es que te el verdadero y sano, aunque a veces lo estropeamos, por la ira nos llevamos, discutimos y nos dejamos, volvemos y reemplazamos los momentos malchitados, eres feliz a mi lado, yo por ti, todo. Lado, yo regresa por favor Lloré demasiado cuando yo te fuiste te Y aún todavía lo hago Vuelve a mí Vuelve yo te amo. Que sin ti siento que muero yo Quiero saber Si en las noches sueñas conmigo Si aún en tu mente yo sigo que estuviera Soy aquí J.W. Por Angel, la sentencia que estuviera que estuviera, Con Wilson, la Beatle Domini estudio Ronnie, en lo controle Mi amor, solo quiero que escuches esta canción Y no que pienses un poco En los momentos bellos pasamos y que vivimos ah, no es que son poeta sino que tú seas la razón por el cual yo pueda fincar mi lapicero y expresar lo que siento por ti mami